¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Que en esta oportunidad es con una académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, Teresa Flores. La tranquilidad misma, ¿no? Se ha movido de su escritorio en los últimos 15 días. Creo que no has parado <risas> un segundo. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias por, eh, por compartir estos minutos con nosotros. Estás a full, llena de actividad, pero en particular hay una que te preocupa y que es este eh, encuentro nacional. Tú lo dices, es un nombre más largo. Yo lo decía, el encuentro nacional por la educación pública, pero es más, más complejo, que está ya muy cerca y que es extremadamente importante. Claro, eh, la importancia del encuentro tiene que ver con que estamos en el marco de la aprobación de la ley de nueva educación pública, eh, que implica la instalación de otro principio o de otra serie de principios asociados a educación pública como... Eh, la idea de democratizar, de contextualizar, de la mayor autonomía de los establecimientos, eh, la mayor participación, una est estructura menos vertical, etc. Eh, y eh, desde ese punto de vista eh, hay una tensión entre esos principios de la nueva educación pública y las lógicas que actualmente permean a las escuelas desde otras políticas que tienen que ver con la estandarización curricular, evaluativa y que ya sabemos la evidencia de investigación lo que señala al respecto en términos de cómo eh, transforma y modifica en un sentido negativo muchas veces la, la cultura de la escuela que se desvía del aprendizaje y se concentra más bien en entrenar para un resultado lo que empobrece la experiencia pedagógica. En ese contexto lo que queríamos nosotros era generar un encuentro eh, que no tiene una naturaleza, no es el clásico seminario académico, digamos, donde uno va a escuchar solo presentaciones. Porque es de una amplitud mayor y con más participación. Así es. La idea es poder eh, ayudar a difundir iniciativas en las cuales distintas unidades de la Universidad de Chile se encuentran involucradas trabajando con comunidades escolares y con municipalidades, uh -huh. eh, desde iniciativas en currículum didáctica y evaluación, eh, que son coherentes con estos principios de la nueva educación pública. Eso con la idea de convocar a otros a la transformación y de que quienes asistan puedan irse con una idea súper concreta de cómo poder llevar a la práctica esto y de ver que hay otras comunidades que ya se están atreviendo a perder el miedo y a realizar cambios. Y junto con eso tenemos una serie de invitados internacionales eh, en didáctica y en evaluación que también nos van a contar sobre iniciativas de transformación y cambio coherentes con estos principios de la nueva educación pública en otros contextos. Con... Entonces, la finalidad tiene que ver con que eh, podamos mirar hacia dónde nos lleva este nuevo sistema y eh, cómo podría llevarse a la práctica esos principios. Cuéntanos un poco de lo más eh, como administrativo, más práctico, lugares, fechas y un poco estos invitados que vienen. ¿Quiénes se pueden inscribir, cómo lo pueden hacer, etc.? Eh, el evento ocurre el martes 28 de mayo. Estamos cerquita. Desde las 2 y media a las eh, 7 y media. Uh -huh. eh, esto ocurre en dos bloques. Un primer bloque que está concentrado en la idea de eh, innovación en currículum y didáctica y un segundo bloque centrado en evaluación a gran escala y de aula en iniciativas de innovación en ese eh, ámbito. En el caso de... Eh, bueno, el lugar es en el Auditorio María Gilardi de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Perfecto. Eh, ubicado acá en el campus eh, Gómez, Juan Gómez sí. Claro, y la entrada vehicular es por Las Palmeras y la entrada peatonal es por Grecia. Así es. Y, eh, bueno, en el primer bloque contamos con la presencia de eh, la, una iniciativa que... Eh, ...es del Programa Transversal de Educación con el Colegio de Profesores y con Establecimientos... ...que es la Iniciativa de Innovación Curricular de Escuelas con Sello Experimental... ...donde hay eh, eh, tres establecimientos que están trabajando en este tipo de innovaciones... ...con el Colegio de Profesores hace unos años. También vamos a contar con el académico del Departamento de Estudios Pedagógicos, Luis Osandón... ...comentando eh, estas presentaciones y que también está vinculada a esa iniciativa... Y tenemos también un, un invitado de la Universidad de Barcelona que va a presentar eh, iniciativas de innovación en didáctica de la matemática. Y, eh, y que también tiene experiencia en iniciativas de innovación eh, en evaluación, específicamente uh -huh. en evaluación por competencia. En el segundo bloque tenemos, por una parte, la presentación de un proyecto que tenemos en Valparaíso, que es la búsqueda de cuál sería el plan B si no tuviéramos SIMS en el fondo. Ya, Entonces, ¿cómo podríamos generar un sistema de evaluación a gran escala, pero que no tuviera los aspectos negativos que tiene el CIMSE? Que es un proyecto que hemos piloteado desde 2017 y que ahora ya estamos en fase de escalamiento con otras escuelas. Eh, también se va a presentar la red de evaluación de innovación en evaluación, que son las escuelas que están eliminando las notas en, en el primer ciclo básico, que incluye al Liceo Manuel de Salas, eh, junto con establecimientos de Chihuayante, Chillán, eh, Talca e Iquique. Uh -huh. eh, y, por último, una iniciativa que está asociada a un trabajo del Centro Saberes Docentes, que es el trabajo con la comuna de Renca en una reformulación participativa de los reglamentos de evaluación. Y eh, en el segundo, la segunda parte de ese bloque tenemos como invitados internacionales a Felipe Evia, de CIESAS, de un centro de investigación en México. Está eh, Astrid Tolo de la Universidad de Bergen en Noruega. Ella es la directora del Departamento de Educación de allá. Y está Joan Pert, que también es la directora de educación del, del Departamento de Educación de la Universidad de Oxford. Y viene también Silvia Martínez, que es de la Universidad Nacional de Comahue en Argentina. Es un volumen de información, de datos enorme. ¿Te caben una tarde? Ya, por eso eh, lo interesante es el formato. Estamos tratando de innovar en el formato, en que no sea... O sea, la expectativa de la audiencia no debería ser eh, venir a escuchar 20 presentaciones Todo. de muchos minutos sino que el formato que estamos utilizando es que cada iniciativa va a presentarse como un pantallazo, algo muy breve, eh, con ciertas características principales, con la idea de dejar un buen rato para que la audiencia pueda preguntar. Uh -huh. Ese es el énfasis. Entonces, la audiencia, la idea es que se vaya con una gama súper amplia de posibilidades y con ideas concretas de transformación e innovación. Eh. ¿Y quién es, cuál es la audiencia que tú estás buscando? ¿Quiénes deberían... O sea, pues, la, la convocatoria es amplia. No sabemos, pero pero el, el salón tampoco, es, no caben do, los 4.000 que podrían llegar. Claro, específicamente yo creo que esto es súper importante para profesores y profesoras, porque uh -huh. son eh, le estamos dando la voz principal a otros docentes que están realizando estas innovaciones. Eh, también estudiantes de pedagogía, eh, por otra parte, y también tenemos inscritos de eh, investigación, tenemos inscritos también de la agencia de calidad que también sería bueno poder empezar a ver cómo podría ser una alternativa a los actuales sistemas de evaluación a gran escala entonces tiene esa amplitud esa ¿Y gest... ¿cómo te inscribes? Bueno eh, hay un formulario de inscripción en que podemos pues, que no tan fáciles, compartirles porque, el, el link que no es, va a aparecer eh, en pantalla el link al que tienen que recurrir sí. y en caso de tener cualquier duda también pueden enviar consultas a mi correo institucional que también va a aparecer en Perfecto. pantalla tanto al link como a tu correo, o al link en fundamental se entra un formulario que tú lo llenas y desde ese mismo minuto quedas inscrito con habilitado para poder llegar. Claro, efectivamente. Como Solo esto, los que se inscriben van a poder entrar. ya con eh, Como esto no implica certificación, nosotros estamos pidiendo inscripción para poder manejar el volumen de exacto, exacto. personas. Pero si hay alguien que por A, B o C no se pueda inscribir, que vengan igual. Es un evento abierto. Eh, es bien grande en realidad. y tenemos espacio digamos para sí. recibir a, a todo aquel que quiera venir y es tan importante empezar a repensar y a, yo creo que lo importante es empezar a ver que el cambio y que es lo que a mí me, me, me genera un, una sensación distinta hace un par de años es que creo que los cambios están viniendo desde la escuela mm. eh, más que desde la política educacional entonces es súper importante Existiendo este espacio de la nueva educación pública que es más coherente con los principios que desde las comunidades escolares se están defendiendo hace un par de años Hay que aprovechar ese espacio de la política para tener estas ideas de cómo se puede transformar la, la educación pública en términos de sistema y en términos de prácticas de aula Yo tengo la sensación, a lo mejor de neófito, ¿no? pero como periodista que mira nomás uh -huh. Tengo la sensación de que la, el debate en el universo político donde se están tomando las decisiones respecto a los temas de educación no pasa por estos temas, sino que están como en otra esfera. Como que hay dos esferas que no se comunican, que no, que, no, que no están apuntando en la misma dirección. Efectivamente, la sensación desde las comunidades escolares suele ser que las políticas se generan en un espacio donde no hay mucho contacto con el aula. De hecho, en general, las personas que están a cargo de la formulación de políticas... Eh, escasamente tienen experiencia pedagógica o tienen conexión con pedagogía. En general son economistas, ingenieros, abogados que pueden contribuir desde distintos supuesto, ángulos, desde pero su disciplina. En aula es y eso genera en el fondo que las comunidades escolares viven muchas veces la política como algo que es ajeno y que no contempla su perspectiva y que a lo más se, se contempla en procesos de consulta que son muy distantes y en que uno no tiene muy claro cómo se incorporan las visiones de. Eh, las personas que están en la práctica a, eh, a la formulación de política. Y por otro lado, eh, también, bueno, yo tenía investigación en, en, en entrevistar a actores gestores de política y también hay cierta um, desconexión, digamos, en el sentido de que no hay una consideración de que los profesores son expertos en educación. Yo creo que eso es súper importante. En el sentido de que hay una mirada como que el profesor no supiera lo que está haciendo o que el juicio evaluativo del profesor, por ejemplo, que es el que está todos los días con los estudiantes y por lo tanto desde la teoría tiene un juicio más válido sobre su aprendizaje, eh, ese juicio es desconocido. Y lo que ha hecho, por ejemplo, la evaluación externa es extirpar a los profesores del de poder de su juicio evaluativo y convertirlos como independientes de esta evaluación externa. Entonces el problema es que la forma en que se formula la política es muy vertical porque no se incorpora a quienes tienen que utilizar esa política en el diseño, sino que se ve como separado a una élite que diseña y piensa y a la escuela como la que tiene que implementarlo. Y después, después responsabilizamos a la escuela porque lo implementa mal claro, Los profesores mal, reciben las instrucciones claro, y, son los y ejecutan, pero no están en el diseño. Claro, y al no estar en el diseño nos no resulta extraño que los profesores o que a la escuela no le haga sentido esto, porque está Obvio. descontextualizado. Y claro, si uno mira los, los cargos importantes del Ministerio de Educación, porque no hay profesor. Ah, es escaso, por lo menos es escasa la presencia. De repente aparece uno, pero en general... Los ministros de Educación, ninguno. Por porque tiene que, que ver sirve. con el, el sistema en que estamos, digamos que es un sistema donde el campo de la economía y la ingeniería coloniza mm. el lenguaje de la educación. Y es súper difícil eh, muchas veces conversar con estos actores en el sentido de que tienen ciertos puntos ciegos naturales, porque no son de pedagogía. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, cuando uno trata de plantear cómo las pruebas estandarizadas tienen una pedagogía subyacente que es conductista, mecanicista, y que tiende a la automatización y más que a la creatividad, a la aceptación de respuestas correctas, es súper difícil que se entienda por qué eso puede ser perjudicial en términos de lo que está generando en el trabajo de aula. Y es incluso contradictorio con las declaraciones de la propia política que señala que la docencia debería ser innovadora, autónoma, creativa, y sí. que los estudiantes deberían estar desarrollando pensamiento crítico, reflexión, <ríe> creatividad... Pero las políticas externas, su operacionalización, se contradice pedagógicamente. Pero claro, si uno no tiene, ese saber pedagógico es difícil que sea capaz de visualizarlo. Porque existe la creencia de que cualquier medición y cualquier forma de evaluar es buena. Teresa, el 28, martes 28 es este encuentro a partir de las 2 de la tarde uh -huh. en la sala... En el Auditorio María Gilardi de la Facultad de Ciencias en el Campus Gómez Milla. Inscribirse a través de la dirección que ya ha aparecido en pantalla consultas a tu correo que también han aparecido en pantalla Y de todas maneras no, difundir vengan. y vengan o sea, Pero el lunes 27 pasa algo más Si, sí, el lunes 27 eso es un conversatorio eh, cerrado exclusivo para los estudiantes de pedagogía de nuestra universidad eh, A través de las distintas secretarías de estudio probablemente les va a llegar también un, una invitación y un formulario a los estudiantes de los programas de eh, pedagogía en física y matemática en biología y química, educación parvularia, en FAXO eh, y los programas de poslicenciatura y pedagogía básica también, eh, con la idea de que se inscriban, esto va a ser en el, el día lunes 27 a las 4 y cuarto en el Auditorio Rolando Mellafe. Y también pueden escribir a mi correo si tienen alguna consulta, pero eso es exclusivo para los estudiantes de pedagogía de la Universidad de Chile. Que sí pueden ir al día siguiente, por supuesto. También, por supuesto, la, también al, están invitados al encuentro, al encuentro nacional. Estás llenísima de actividades, Sí, o sea, estoy con, con hartas actividades, pero creo que todos los proyectos están apuntando en una misma dirección y, y creo que eh, sería poco responsable de mi parte no involucrarme en eso y ver qué es lo que puedo eh, humildemente contribuir a este diálogo de saberes entre el saber experiencial de los profesores y la investigación. Quizás el gran desafío, si entiendo bien, sería cómo ir incorporando justamente lo que tú dices, el saber de la docencia, el saber mm. del aula... En la definición de políticas por ahí pasa un poco... El sí, claro, y, y algo que nosotros hemos visto además en, en la idea de empezar a difundir y sistematizar el saber docente, eh, que es un ejercicio que hacemos en conjunto con el Centro Saberes Docentes también, uh -huh. eh, es que los mismos profesores dejaron de confiar en que su saber tiene un valor. Es muy común pensar que se necesita al académico y al saber de la universidad y al saber teórico y que eso no está en la misma jerarquía que el saber experiencial. Y yo creo que es súper importante empezar a rescatar ese saber experiencial, porque, por ejemplo, ¿qué nos pasa? En el proyecto de Valparaíso, el escalamiento está hecho por los mismos profesores que estuvieron en el piloto, quienes forman a las nuevas escuelas. Entonces, en ese proceso, es súper interesante cómo cuando los profesores que ya lo vivieron cuentan de qué se trata el sistema, que es súper distinto a la aproximación exclusivamente académica que es teórica y que tiene un valor, pero que cuando viene acompañada de yo lo hice así y resolví esto así, tiene, un valor. tiene mucho más fuerza. Entonces esa es la conjunción de saberes que hay que hacer. Teresa Flores, un millón de gracias. Gran éxito en los dos, tanto en el encuentro con los jóvenes estudiantes como en el encuentro nacional. Y ya conversaremos más adelante de otras cuestiones que estás trabajando. Ok, muchas gracias. A ti un millón de gracias y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos.